Mi nombre es José Antonio Castillo, soy coordinador de la Red Fruitsan, que es financiada por el programa CITED, y estamos aquí en San Pedro para tener un curso sobre monilia y los la, daños que causa esta enfermedad en la producción de durazas. Yo soy María Mitidieri, trabajo en la sección fitopatología de la Estación Experimental de INTA San Pedro. Junto con otros compañeros de la experimental participo en esta red CITED, que es un programa de interacción entre especialistas en protección vegetal donde participamos de distintos países de Latinoamérica y este año surgió la inquietud desde un colega chileno de venir a San Pedro a ver eh, Podumbre Morena eh, y bueno una cosa fue llevando a la otra y terminamos organizando un curso para que eh, profesionales de, de distintos puntos de Latinoamérica y también de nuestro país eh, se interioricen un poco más en en conocimientos sobre esta enfermedad. La enfermedad molinia es una enfermedad muy importante, especialmente en los países del cono sur del continente americano. Y por esta razón queremos afrontar y, y luchar contra la enfermedad y evitar las pérdidas que esta ocasiona. Esta enfermedad la causan eh, en nuestro país dos hongos, molinia frutícola y molinia laxa, de los cuales una hora es cuarentenario para la Unión Europea. Eh, en nuestra estación experimental eh, se ha trabajado durante años en el control de esta enfermedad por las características de nuestro clima y tenemos mucha experiencia en el manejo. Por eso que somos anfitriones de esta reunión. Si bien en nuestra zona es complicado obtener duraznos de calidad, eh, por, esta, por esta misma razón de la presencia de esta enfermedad, sí eh, hace que tanto los investigadores de la experimental como los asesores de la actividad privada tienen mucho conocimiento en el manejo. Mi nombre es Giovanna Plata y trabajo en la población de Troimba, vengo de Bolivia. Bueno, nosotros de los nueve departamentos que producimos durazno en Bolivia, solo seis son los que producen. La principal zona es Cochabamba, de donde yo vengo, y es una producción netamente familiar, se puede decir. Toda la producción es uh, para mercado nacional, no tenemos rendimientos muy altos, y en estos últimos años la producción ha sido afectada por el cambio climático, principalmente las heladas. Mi nombre es Rodrigo Herrera, eh, pertenezco a la Universidad de Chile, soy ingeniero agrónomo, fitopatólogo, trabajo en el departamento de sanidad vegetal de la Facultad de Ciencias Agronómicas. La, la, la producción de urgenio se concentra a partir de, de la zona central, digamos, desde de, de, de Coquimbo hasta el valle del Maule, hasta la región del Maule. Eh, principalmente eh, Chile es un país exportador, digamos, por lo tanto eh, la interacción que podemos re, eh, rescatar de acá, nosotros, la experiencia de los países con monilíneas fructícolas es eh, bastante importante para nosotros debido a que eh, nosotros hace muy poco que pudimos rescatar que eh, que podemos encontrar, mejor dicho, que se detectó digamos, la presencia de una haciendo siendo que era cuarentenaria, y en los dos últimos años ha provocado pérdidas importantes en productores, digamos, hasta un 50% de pérdida. Eh, y bueno, se está manejando de manera eh, de poder eh, o sea, de disminuir la incidencia y la, la pérdida de producción. Yo soy la ingeniera Mariela Carmen Rodríguez, pertenezco al INTA de, de Mendoza, ubicado en, la, en Luján de Cuyo. Nosotros trabajamos ahí con frutales de carozo. En Mendoza, siendo que es la principal productora de frutales de carozo, no se ha hecho mucho hasta el momento. Y lo que se quiere hacer es investigar qué especies de monilia hay presente, en qué cantidad, qué distribución tiene, eh, ver cómo disminuirla en la post cosecha y bueno y eso, y ver el panorama internacional también como, como en otros lados, cómo no. ¿Cómo hacer las certificaciones para exportar. Bueno, mi nombre es Augusto Frías Calvo, soy ingeniero agrónomo, trabajo en SENASA, dentro de la Dirección Nacional de Protección Vegetal y bueno, dentro de esta, en la, la Dirección de Certificación Fitosanitaria. Vengo a contar un poco en estas jornadas eh, sobre el programa de certificación de truno fresco a Unión Europea. Bueno, es un programa que incluye la inscripción de productores. Eh, y empacadores, la apertura de registros, la planificación eh, de, de prácticas culturales y tratamientos sanitarios con productos eh, aprobados por SENASA a fin de tratar de controlar los envíos que, que van desde Argentina a, con destino a la Unión Europea eh, para que vayan libres de, de monilínea, que es la plaga que regulan ellos. Ah, Eu sou do Brasil, mais especificamente de Pelotas, Rio Grande do Sul. E trabalho na Embrapa Clima Temperado, onde realizamos pesquisas com pessegueiro, durazno, O durasmo, mais especificamente na região sul do Brasil, é uma cultura de muita importância, como fonte de renda para inúmeras famílias. E mais especificamente da região onde eu venho, região sul do Brasil, ela é importante para a indústria produção de conservas e matados. A Poderumbre Morena é a doença, a enfermidade mais grave do Brasil, hoje, principalmente na região do sul do país, onde as condições ambientais são favoráveis a essa doença. E ela ocasiona perdas muito grandes na produção. E essa parceria, essa colaboração com rede de pesquisas de outros países, como Argentina, Uruguai, está sendo muito importante para que possamos estabelecer medidas sanitárias, medidas de controle e manejo eficientes para combater essa doença. Bueno, mi nombre es Pedro Mondino, yo soy docente de la Facultad de Agronomía de la Cátedra de Fitopatología de la Universidad de la República Montevideo, Uruguay. Mi especialidad ha sido siempre la investigación en la docencia en temas que tienen que ver con el manejo integrado de enfermedades y plagas de frutales de hoja caduca y bueno, estoy por aquí por precisamente por una de las enfermedades más importantes que afecta al duraznero, que es la moneliña frutícola. La, la producción de duraznos en Uruguay es una producción eh, netamente familiar. Este, los, la mayoría de los agricultores tienen entre 5 y 10 hectáreas. Su destino es el mercado interno. Y, y bueno, esta enfermedad está muy favorecida por las condiciones de, de clima húmedo que hay, que hay en el país. La Red que trata de estudiar y de interactuar entre los científicos que estudian y trabajan con enfermedades de árboles frutales, de carozo. Tenemos actividades en los siguientes años para poder luchar contra esta enfermedad. Por ejemplo, cursos, capacitaciones, pasantías, generación de ideas para hacer propuestas para proyectos. Entonces, la, idea, la idea es interactuar entre los científicos que están trabajando en esta área y de tal manera de poder ayudar a los países que, están, que intervienen en esta red para poder combatir esta enfermedad. Conocer las experiencias ¿no? de manejo, de... De, de productos químicos ¿no cierto? Y, y de diagnósticos, ¿no tanto tradicionales como moleculares, eh, para poder eh, realizar un buen manejo de, de la enfermedad en Chile. ¿no? Lo que sí nos gustaría es poder identificar, sabemos que están presentes tres especies diferentes y con este curso queremos poder identificar y mejorar las técnicas de manejo para que así el agricultor tenga mejor rendimiento. Y por eso que estamos aquí en esta reunión, intercambiando entre colegas de, de diferentes países este, bueno, nuestros humildes conocimientos acerca de esto y tratar de, entre todos, este, avanzar un poco más en, en, en, en lo que tiene que ver con el manejo de, de la línea frutícola en durazno. Alrededor de 40 personas se hicieron presentes, eh, investigadores de Bolivia, Uruguay, Chile, Brasil, eh, y Argentina. Eh, en Argentina también eh, ten, eh, participamos investigadores de INTA, docentes de universidades, eh, profesionales del SENASA, que ahora están muy interesados en, en esta problemática porque tienen que ocuparse, eh, y eh, asesores de la actividad privada que se han acercado, eh, y también tenemos presencia de algunos productores, bueno, lo que, lo que hicimos fue dividir los temas en eh, primer día, conocer la importancia de la enfermedad en distintos países de la red, eh, mañana vamos a hablar de, de manejo de la misma eh, y eh, el tercer día vamos a hablar de algunos temas que nos convocan como para seguir haciendo trabajos de, de investigación en conjunto. ¿Cuál curso está haciendo? excelente uh, intercâmbio de, de ideias, uh, Isto facilita também a, a, a novas pesquisas na, a, nessa área, estou aprendendo bastante coisa uh, e também espero poder contribuir um pouquinho com, com o conhecimento para poder desenvolver cada vez mais a, a cultura do Brasil.